Solución al problema La organización se encarga de la protección en Windows Defender Comencemos Vamos al área de notificación Hacemos doble clic en el icono de seguridad de Windows Podemos observar que nos sale la leyenda La organización se encarga de la protección contra virus y amenazas Vamos a solucionarlo, para ello escribimos en el buscador de la barra de tareas, regedit. Hacemos doble clic en editor del registro. Se abrirá una ventana. Vamos a Hey local machine y hacemos doble clic. Ahora vamos a software. Y hacemos doble clic. Ahora buscamos donde dice Policies. Y hacemos doble clic. Vamos a Microsoft hacemos doble clic. Luego a Windows Defender hacemos doble clic. Vamos a la preferencia Disable Antispiware a la derecha. Hacemos doble clic en él. y configuramos en cero para habilitar windows defender presionamos el botón aceptar cerramos la ventana luego reiniciamos la pc para aplicar los cambios una vez reiniciada la pc Vamos al área de notificación de Windows y hacemos clic en el símbolo de seguridad de Windows. Como podemos observar ya se ha solucionado el problema. Eso es todo amigos nos vemos en otro tutorial.